muy buenos días señores estudiantes eh, el día de hoy vamos a, a trabajar en el tema número 3 si me ayuda por favor con la lectura las señor Laica alan tema número 3 clasificación de los costos clasificación de costos fijos cf son aquellos que dentro de una determinada estructura de producción y para un periodo de tiempo fijado permanecen invariados respecto al volumen de la producción. Volumen de producción, ejemplo, amortización de maquinaria, el alquiler, el seguro, vigilante nocturno ya dice, la primera eh, clasificación del costo se clasifica en costo fijo, ¿sí? El costo fijo es un valor que se mantiene, en este caso, en un periodo de tiempo de manera permanente o constante, es decir, no varía, ¿sí? Eso se toma en consideración, produzca o no produzca, no varía la, el, el costo fijo, ¿sí? Se mantiene permanente, constante, y aquí dice, por ejemplo, tenemos la amortización de la maquinaria o el alquiler. Produzca o no produzca, tengo que pagar alquiler. Tengo que pagar seguro. Tengo que, en este caso, eh, pagar el, el valor de la maquinaria. A eso se considera costo fijo. ¿sí? Vamos con el siguiente eh, concepto. Si me ayuda, por favor. Señor Yela Randi costos variables Costos variables es el equivalente monetario de los consumos de, de factores que varían que varían en función del volumen producido o del tiempo de transformación, ejemplo, consumo de agua, luz y o, o un teléfono, MP, MO, simple que se pague en función de las horas trabajadas. Ya, este MP, eh, estábamos hablando la semana pasada sobre la materia prima y la mano de obra, ¿no? Entonces, lo que considera materia prima y mano de obra es parte del costo variable, ¿sí? sí que dice que se varía, eh, varía en función del consumo o en función del volumen de la producción. A mayor producción, mayor es el costo. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, el consumo de agua, luz o teléfono es un costo variable. Es decir, que se va eh, acumulando de acuerdo al volumen de producción. En el caso de acá, de la materia prima y de la mano de obra, eh, también va variando en función de la cantidad de productos que voy a transformar o que voy a producir. ¿Sí? Acá tener en cuenta esta parte que dice que la mano de obra va a ser variable siempre y cuando se pague en horas trabajadas. ¿Sí? Es decir, si es en horas trabajadas, ahí va a ser considerado un costo eh, variable. Pero si este valor es en este caso pagado por un sueldo fijo, ahí va a ser costo fijo, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Si es que las horas trabajadas se dan, eh, perdón, si es que se paga en función de horas trabajadas, ahí es variable, si es que se paga un salario fijo, eh, es básicamente costo fijo, ¿sí? Y la suma de estos dos se considera costo total, si me ayuda por favor, señor Minga Osue leyendo lo que dice costo total. Listo. Costo total es el equivalente monetario de todos los factores consumidos en la obtención del bien o servicio, es decir, la suma de costos fijos y variables. Yeah. Eh, Ahí está la fórmula, costo total es CT es igual a costo fijo más CB, que es costo variable, ¿sí? La simbología, por favor, CT significa costo total, aquí está, CB significa costo variable y CF significa costo fijo, ¿sí? Entonces la sumatoria de esto viene a ser el costo eh, total, ¿sí? La clasificación de los costos se subclasifica en dos tipos, ¿no? En variables y fijos. Como decía, la, los costos fijos son aquellos gastos que no varían de acuerdo a la producción. Y entre estos tenemos alquiler, sueldos, luz, agua, teléfono. Y los costos variables son aquellos que varían en función de la proporción de la producción. A medida, a mayor costo variable, pues básicamente tengo que... Eh, aumentar la producción, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos, la materia prima, los materiales, el sueldo de los jornaleros, si es que les pagamos en horas, como decía ahí, y esto viene a ser parte de la, de los costos de producción o el costo total en un producto, ¿sí? Entonces, la, eh, la semana pasada estábamos hablando de algún producto, el producto camisa, ¿sí? Por ejemplo, ahí hay algunos elementos. En el caso de la materia prima, la mano de obra, es costo variable, ¿sí? Y todo lo que está relacionado con alquiler, sueldo, luz, agua y teléfono, es parte eh, del costo fijo, ¿sí? Depende de la cantidad, como digo, depende de la cantidad, ¿sí? De producción que se vaya a dar, ¿ya? Acá tenemos el costo total, es la sumatoria del costo fijo más el costo variable, que es, esa es la fórmula que se aplica para poder calcular el costo total. ¿sí? Eh, si yo clasifico qué es costo fijo y qué es costo variable, esto a su vez tengo que sumarlo para saber el costo de producción total. ¿sí? Y si yo quiero calcular el costo unitario, tengo que este costo unitario, el costo total, perdón, dividir para la cantidad de unidades que estoy produciendo, ¿sí? En este caso, el CT es el costo total, ¿sí? Y la Q es la cantidad en unidades producidas, ¿sí? Cantidad en unidades producidas. ¿Qué quiere decir? Dependiendo del producto, pues nosotros tenemos que calcular el tema del costo unitario. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, eh, digo la, la cantidad de eh, camisas que voy a producir en el mes de diciembre, entonces tengo que saber con certeza qué valor voy a poner en costo total, sobre qué cantidad va a producir para sacar el costo unitario de cada camisa. ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Acá tenemos la simbología que es en este caso costo total, eh, CT, cost, CF, costo fijo, CV, costo variable, la Q, que es la cantidad en unidades monetarias o en metros, puede ser, y la, el, cost, el CU, que es el costo unitario. Esta es la simbología de todas esas eh, palabritas que tenemos ahí arriba para poder en este caso eh, un poquito identificar, a de lo que se trata, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo, por favor. Vamos a dar lectura la señorita Cuenca. Marilyn, por favor, si me puede dar lectura al ejemplo. Ya, ejemplo de, ca de cálculo de costo total y costo unitario. Una empresa que produce 100 unidades de computadoras, el costo variable para producir es de eh, cinco mil millones quinientos mil y el costo fijo es de eh, 3 millones quinientos mil ¿Cuál es el costo total y el costo unitario de dicha empresa? Tomar en cuenta por favor, el costo eh, variable es de 55 mil ¿Sí? Y el costo fijo es de 35 mil ¿Sí? Entonces, en base a eso por favor ¿Cuál es el costo total y el costo unitario de dicha empresa? Acá tenemos ya los datos. El costo fijo decía que es de 35 mil, el costo variable de 55 mil y la cantidad que va a producir pues son 100 unidades. Lo que quiere saber es cuál es el costo total y cuál es el costo unitario. ¿sí? Entonces, en función a eso, yo aplico primero la, la primera fórmula. Costo total es igual a costo fijo más costo variable, es decir, sumo los dos, ¿sí? Y dice que el costo total es de 90 mil dólares, ¿sí? Sumando el costo total, el costo fijo de 35 mil más costo variable que equivale a 55 mil. A esto viene a ser básicamente eh, el costo total de 90 mil. Es la sumatoria de estos dos elementos, ¿Sí? Y para calcular el costo unitario, tengo que dividir el costo total sobre la cantidad. En este caso, yo tengo de costo total 90.000 sobre la cantidad que tengo 100 unidades de computadoras, lo que estoy produciendo. Y dice que el costo de cada computadora, pues, es de 900 dólares. ¿Sí? Porque aquí me está preguntando, estas dos preguntas me dice... ¿Cuál es el costo total y el costo unitario de dicha empresa? Me da estos datos. Yo produzco 100 unidades de computadoras con un costo variable de 55,000 y un costo fijo de 35,000. Saco los datos a cada parte y simplemente aplico las dos fórmulas. Para calcular costo total sumo costo fijo más costo variable y para calcular el costo unitario divido. El costo total para la cantidad de unidades, ¿sí? Entonces, esos son los ejemplos que podemos ver en el sencillo eh, cómo calcular el eh, costo total y unitario, ¿sí? Ya recapitulando el tema, el costo variable es básicamente considerado en función del volumen de la producción, ¿sí? Y aquí tenemos la materia prima y la mano de obra va a ser en volumen de producción. Si estoy aquí produciendo, por ejemplo, computadoras, yo, por ejemplo, eh, tendré una cierta cantidad de obreros a, que, a quien pagar por esas computadoras. Y obviamente, si yo produzco más de 100, ya tengo que pagar más cantidad de, eh, de obreros. Al igual la materia prima, no es lo mismo producir 100 unidades que 1000. Entonces, a mayor producción va a ir variando este, este, este valor, ¿no? Entonces, acá tenemos ya eh, la tarea de que usted debe realizar. Esta es la tarea de la semana número 3, ¿no? Perdón, es la número 3. Ya. ¿Qué dice la, la tarea de la semana número 3? Si me ayuda, por favor, señorita Cagua María. Escriba, de, escriba la definición de costo fijo y dos ejemplos de costos fijos. ¿No es cierto? Ya. dice. Usted mismo, ¿cómo se contestaría en este caso eh, esta, esta pregunta? ¿Qué es para usted costo fijo? Un costo fijo llegaría a ser un solo precio, el precio al final a pagar.